A disciplinar a este pueblo eso junto con el fenómeno que está pasando con la policía me tiene altamente preocupado en todos los países del mundo una de las cositas que ayuda a determinar si cierto control es una institución llamada policía o guardia en el mundo son las únicas cosas que quedan, que ha servido para someter a la disciplina para esto. Pero entonces, en República Dominicana, se está dando el fenómeno que de cinco policías, hay tres que te meten la pata y los otros dos eh, le faltan, cada día pierden eh, respeto la policía. O sea que me da pena porque el problema del coronavirus es necesario, se hace necesario, necesario. Instituciones que regulen, llámese policía, guardia, Dikan, Dikan, Dikrind, Dikron, pero un instrumento que es lo único que ha podido organizar un poco para que esto no termine en una desgracia total. Más los países como China Comunista, que han demostrado que tienen más de 70 años aplicando disciplina, han demostrado que los resultados son diferentes. Donde hay caos, donde hay un caos, los resultados de salud han demostrado. Le digo que soy un admirador, de López Obrador, pero esta actitud de López Obrador la, la, me, me está poniendo en duda, hasta López Obrador, esto de que él no va a obligar al pueblo a que use mascarilla, eh, o sea que realmente no hay otro método. Cuba, que está dentro de América Latina, los resultados son mejores que otros países. Porque en Cuba hay estructuradas eh, organizaciones, sean del pueblo, sean guardia civil, sean lo que sea, que han demostrado. Entonces aquí la indisciplina eh, puede ser que me preocupa. Esto de, de Montecristi, no sé si el máster puede ver una noticia que yo la tuve viendo en Sobre Todo, del caso de Montecristi, donde mataron a una persona, los familiares fueron a la, al mismo cuartel a caerle a trompada a la policía. Y ahí se ve que un policía tiene que darle una trompada a una señora que rueda. Entonces, con el asunto del WhatsApp, con el asunto de la tecnología, los buenos y los malos llega Y los malos llega más rápido. Entonces, si se sigue así, vamos a perder el respeto a la policía y el país se va a hundir. Alguna vez, yo sé que es una, una lucha de intereses, pero esta frase, yo le he dicho a ustedes, pero en boca de este hombre, esta frase en boca de este hombre, oigan, tiene sentido, oigan lo que dice, yo sé que él está bravo, Ramón Abulquerque que está bravo porque no le dieron el puesto que él quería, la lucha de siempre, porque Ramón Abulquerque no viene de los partidos de izquierda, ni viene de, de una cuestión de entrega a Dios, viene de los partidos tradicionales también, donde el yo es lo fundamental, dice Ramón Abulquerque, dice, Ramón Abulquerque, el primero que renunció, a un cargo al presidente Luis Abinader. Sería efímera. La estadía. En el poder del PRM. O sea Ramón Aburquerque. Está diciendo esta parte de aquí. Lo que estoy diciendo. Si Luis Abinader. Sigue por la vía que va. Dos años. Puede ser que no dure Luis Abinader. Luis Abinader va camino. A un Haití sin gobierno, sin estabilidad. Los gobiernos no es un hombre que puede tener buenas intenciones. Ni Jesucristo quiso ser él, el único, sino que creó doce, doce apóstoles, porque demostrando que muchas de las cosas en la vida social se necesita conjunto. Luis Sabinader puede tener todas las intenciones, pero si se le, si se le debaratan las instituciones, que es lo que le da la fuerza a una voluntad de un presidente? Porque el caso de Cuba, Fidel Castro, 52 años en el poder, pero tenía un partido comunista, tenía un congreso del pueblo, tenía un congreso, en Cuba existen calieses, Policía, eh, existen todo sistema que le dé fuerza al gobierno. Y aquí se está volviendo al revés. Cada día miramos más hacia el presidente Luis Abinader y todas las estructuras que le dan fuerza a un Estado se están desboronando, incluyendo hasta los partidos. Porque hay países donde los partidos ayudan a mantener la fuerza de la estructura. Pero aquí los partidos y una rumba de vaina es lo mismo. El PLD y una basura es lo mismo. El PRM es lo mismo. Y el PRD con Miguel a la cabeza también es lo mismo. O sea que realmente eso que dice Ramón Aburquerque, que puede ver hasta un gobierno efímero del PRM, yo lo vengo diciendo aquí, pero no es por solo Luis Abinader es que se están perdiendo la estructura, un, una familia con hijas bonitas, muy bonitas y coquetas, de morirse los padres o los padres irse a Estados Unidos y dejar a las muchachas jóvenes, Puede ser que ahorita pierdan la fuerza moral, las muchachas, y caigan en un desastre. Eso pasa con los gobiernos. ¿Cuál es el, pro el problema de Haití? Bueno, que no hay instituciones. Ahí no hay instituciones, no hay instituciones. Lo que hay es un presidente sin instituciones. Entonces, es un Estado, como le llaman, un Estado fallido. Un estado que no tiene fuerza. O sea que ya no es Manolo Bonilla, el de la ventana que dice que si Luis Sabinader no sigue o sigue creyéndose que en él solo está la fortaleza del gobierno, se jodió, no dura dos años.